Hola, hola qué tal gente, de verdad que les agradecemos mucho que estén compartiendo y siguiéndonos ahí, verdad, nuestras loqueras, nuestras tonterías, verdad, el enfoque es, digamos, hacer reír a la gente, este, pasar un rato divertidos ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Este, este, divertidos un rato, es eh, más que todo, verdad Para que este, pasen en familia, pasen ahí pegados en internet viendo las estupidas de Chichomex y Moise Moecas, ese es el Moise Moecas, <ríe> y yo soy el, el Capi, el Capi como personajes, entonces este, yo no sé, se editaré si querés decir algo ahí al público. Sigan ahí al red. Sí, sí, ya. ya. Se suscriban, den like. Pero sigan en las redes, ¿verdad? Por la rara calle. De verdad que sí, que, que, que les guste, que estamos para siempre, de verdad que sí. Así que muchas sí, gracias. La... Sí, sí. Ah, no, y, y, y como siempre, ¿verdad? Pórtese bien, que ¿okay? los niños, de verdad, estudien bastante, hagan en caso a sus padres. Y uh, cuando van a salir, pues sin mascarilla, la hacen la, la, los manitos con jabón. ¿Y qué? Los protocolos de salud y de social, y lo importante es el distanciamiento entre, digamos, cuando la gente va a los bancos o algo así, puse todo el protocolo, avise las manos, puse la mascarilla y todo muy feliz. Sí, Gracias. Gracias. Gracias.